Ya no huele más Pasa el tiempo mientras prendo y otra vez a grabar Ya mi mamá me decía no pares de soñar Si tu tiempo se avecina, nadie no te deja atrás y No confíes ni en la sombra que detrás de ti está Y yo lo supuse tiraron la pera la mano escondieron pero me tiraron cuando mal me vieron como no lo supe que entre todos ellos querían que yo me muriera primero el del 19 los corto eligieron mujeres no hermanos se vendieron por un gramo y ahora tengo 24 kilates en cada mano una rubia modelo que grita cuando se lo vi en la tarima todos corriendo lo que canto ya no Pasa el tiempo mientras prendo y otra vez a grabar Y a mi mamá me decía no pares de soñar Si tu tiempo se avecina, nadie no te deja atrás y no confíes ni en la sombra que detrás de ti está El diablo quiere que me pide Y yo soñando con el benzo que jeje. Cartera Carter luz y con los jeans me llegué ya no nació el que a mí me humillé Aquí la palabra pesa por sus actos, ratones y chatos con con No digo usted, dónde estabas cuando David se cayó? Y si mañana me pego, no vengas a decirme que siempre confiesas en mí Pues si voy, aquí que se ven, me creo, lo voy soñando en el bando Fumando esa mar y me tiene volando Si yo hago una llamada, te quedan unos cuantos yeah. Ya los billetes vienen y se van Pero, amigo, te lo juro, no duele más Pasa el tiempo mientras prando y otra vez a grabar. Y a mi mamá me decía, no pares de soñar. Si tu tiempo se avecina, Dios no te deja atrás. Y no confíes ni en la sombra que detrás de ti está. Wayne.